FLORINDA MESA La infancia real de la propia Florinda fue bien distinta a la de su personaje. La actriz que en el recordado programa de Roberto Gómez Bolaños se hizo famosa como Doña Florinda, la mamá de Kiko y tía de la Popis, perdió la inocencia demasiado pronto, empujada por las decisiones de los mayores, quienes a menudo no reparan en los niños y también por la tragedia. Nacida el 8 de febrero de 1949 en Huchipala, un pueblo del Estado Mexicano de Zacatecas, Lorinda Mesa García de Gómez, tal su nombre completo, era muy pequeña cuando sus padres se separaron. Quedó a cuidado de sus abuelos, quienes se ofrecieron a encargarse de su pieza y gracias a ellos tuvo sus primeros encuentros con el arte, la cultura y hasta la política. Esas charlas extensas que se producían cuando en México la televisión recién daba sus primeros pasos, despertaron precoces intereses en aquella niña inquieta. Y fue entonces cuando Florinda se tapó con el dolor al morir sus abuelos y con la desolación al tener que transcurrir la adolescencia sin afectos cercanos que la contuviera. El desamparo aceleró la madurez y endureció una personalidad que, como en un respiro, se permitía la ternura de las entrañables personajes que le tocaría interpretar más adelante. Empujada por las circunstancias poco favorables, Mesa empezó a trabajar siendo adolescente. Probándose en distintos oficios, llegó a ser secretaria, modelo de comerciales y hasta locutora, reemplazando a María Antonieta de las Nieves, sí, la Chilindrina, como la voz de la señal Televisión Independiente de México. Aquel prematuro interés por el arte, el valioso legado de sus abuelos, completó la ficha de inscripción en la Asociación Nacional de Actores, y estando sobre el escenario la descubrió un tal Chespirito. Cautivada por su talento y atrapada por su belleza, Gónio Belaños la invitó a sumarse a Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa de 1969, que resultó ser la antesala del Chavo del Ocho, con un elenco que estaba integrado entre otros por Ramón Valdés, que luego sería el adorable Don Ramón. De la mano de Chespirito, Florinda alcanzó la popularidad y el reconocimiento. Como todos sus compañeros, interpretó a distintos personajes. Doña Florinda y La Popis, pero también a Trufia y fue parte de las películas El Chample, 1 y 2 El Charrito, además expandió sus dotes creativos convirtiéndose en guionista, lo hizo con novelas muy exitosas como La Dueña. siempre con el respaldo del creador del Chapulín Colorado, terminó, convirtió en la productora del ciclo. Aunque al día de hoy, más de cuatro décadas después, nadie lo puede confirmar con seguridad, por esta circunstancia habría comenzado los conflictos de Florinda Mesa con los demás actores del Chavo del 8. Era lo mismo que acostumbrado a tenerla hasta ese momento como compañera, no aceptaban ahora recibir sus órdenes como flamante directora artística. Por caso, eso habría motivado la salida de Ramón Valdés. Hoy mientras en Huichipala, una estatua o a su ciudadana ilustre Florinda Mesa vive en la ciudad de México. A los 70 conserva su popularidad tanto como la fama, bien o mal ganada, de manipuladora autoritaria y maltratadora. Acaba de regresar a la pantalla grande después de 30 años con el reciente estreno de la película Dulce Familia. No pasa un día sin recordar el gran amor de su vida a quien cuidó hasta sus últimas horas. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.